En horas de la noche de ayer, un joven se convirtió en víctima de atraco mientras se trasladaba sobre una motocicleta en el sector Vista al Valle de esta ciudad. Mientras se disponía a poner la denuncia en el Comando noreste de la Policía Nacional, ofreció los detalles del atraco. Yo iba llegando a mi casa y ellos venían un grupo como de ocho, y cuando yo iba llegando a la casa, me pegaron el motor, me dijeron, pasa el motor, que si te mueves te mato. Entonces lloran mucho para mí solo. Yo no pude hacer nada. Yo eran, me tiraron para un solar. Y me quedé ahí adentro en mi solar. Me sacaron todos los bolsillos. Y así pasó la situación. Eso fue a las 10 de la noche en Vittelvalle. Los solares. Dos conozco yo. Uno se llama el dulcero... Y el otro no me hace el nombre. ¿no? ¿Eh? Dos celulares. La cartera mía. Y de moto. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.